Haz todo conmigo, cocina conmigo, viaja conmigo, crea conmigo, estudia conmigo, todo conmigo. Hot dog, crepe relleno con azúcar y canela. Pon 90 mililitros de agua tibia con levadura en un bowl y mezcla bien. Echa 150 gramos de harina de trigo y amasa por 5 a 10 minutos. Ya vamos a hacer el crepe relleno. El proceso es similar a hacer una empanada. Ya vamos a poner el relleno. Este azúcar moreno, canela, un poco de maní. Vamos a asarla. Parece una arepita, ¿no? Hay que plancharla bien. Puedes usar un plato o espátula de cocina, pero yo prefiero hacerlo en mi mano. Cocina bien ambos lados y así es. Muy fácil, ¿no? Muy simple. Por eso hay una más receta de hot top. Es casi lo mismo, solo vamos a asar al horno. Prepara la masa y rellena con azúcar y canela y vamos a plancharlo. Solo hay que asarlos al horno por 15 minutos. Ya vamos a ver cómo es. Puedes comer el jota con helado también. ¡Ay, qué rico! Eso es el jota asado en la sartén. Y eso es el jota asado al horno. ¡Y ya! ¡Hazlo! Nos vemos en el siguiente video. ¡Te espero! No olvides suscribirte, sígueme, haz todo conmigo.